Pero para este que os voy a mostrar funciona de maravilla. Yo la uso para dos tipos de cosas. Para ofertas de CPA Marketing y para ofertas de afiliados. Hoy os voy a mostrar cómo podéis usarla con CPA Marketing. Pero es muy sencillo darle la vuelta y usarla para afiliados y funciona igual de bien. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia.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 Te invito a que te quedes hasta el final, porque si no, no vas a entender la mecánica de este video. Y toma nota porque esto es muy, muy interesante. No te preocupes, todos los enlaces que voy a usar en el video ya sabes que los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que no pierdas tiempo tomando notas ni mirando en la pantalla. Todos aquí abajo y no tienes ningún tiempo que perder. Y ahora sí vamos a ver cuál es esa fuente de tráfico secreta y qué tipo de ofertas CPA van a funcionar con ellas. Es muy sencillo lo que vamos a hacer. Mira, lo primero que vamos a hacer es trabajar esto con Content Locker. Puedes no usarla con Content Locker, pero yo la uso para Content Locker y va muy bien, tú puedes usarla para lo que quieras, para la oferta que tú quieras. En realidad funciona muy bien con todo lo que sea CPA. Antes de seguir adelante te voy a mostrar ya la fuente de tráfico para la gente que dice cuál es, cuál es. Te lo voy a mostrar ya y luego te voy a decir cómo puedes monetizar esa fuente de tráfico. Nuestra fuente de gráfico es Telegram, los grupos de Telegram. A diferencia de los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram no están restringidos a 250 personas. Tú puedes encontrar grupos de Telegram de 1.000, 2.000, 100.000, 50.000, 30.000 personas sin ningún problema. Normalmente te dejan entrar sin Ponerte ninguna petición de que oye tal, compruébame esto, súbeme tu DNI, ponme la huella del perro. No, normalmente te dejan entrar sin ningún problema. Esta página que se llama telegrouplink.com, no te preocupes, abajo en el enlace. Va a estar llenecita de grupos de Telegram en diferentes categorías. ¿Ves? Aquí están, por ejemplo, estas. Son para películas, entretenimiento, juegos, Bitcoin... Trabajos en Dream Eleven No sé de qué va esta Woods Hay un montón Son links del 2021 Vivas Están funcionando perfectamente bien Y luego ya los tienes perfectamente categorizados Películas Entretenimiento Gaming Bitcoin Vas viendo por dónde voy Vas viendo por dónde voy Cuando ves ya las categorías Jobs Dream Eleven whats Air Money Books News, Educación, Furry, Furry es de mascotitas, o oh, del juego, cualquiera de las dos. funny Telegrams, Cryptocurrency, Android, Dating, Finance. Hay montonazo, montonazo de grupos a los que tú te puedes unir y empezar a monetizar tu estancia en estos grupos. Para este ejemplo, yo voy a trabajar con el nicho de Cryptocurrency. El nicho de Cryptocurrency o de blockchain son súper buenos en Telegram. Buenísimos. Cualquiera de ellos son súper buenos. Tú elige el que quieras porque te va a funcionar igual de bien. Me voy a parar yo en el de cripto porque cripto es algo que está ahora mismo muy de moda. Está en boga y la gente quiere entrar más a este nicho porque se le está dando muchísima publicidad ya sabes que los gobiernos están dando cada vez más entrada a este tipo de monedas en fin o sea que va muy bien lo primero que vas a hacer es unirte a varios grupos en este caso como hay estos grupos pues te puedes unir a todos cuando le des clic al link se te va a abrir un enlace le voy a dar clic y te va a decir quieres unirte y este tiene 9.160 suscriptores Vamos a ver este otro. 57.000 suscriptores. Una barbaridad. 57.000. Eh, esta, por ejemplo, Bitcoin Guide. 86.000. Como ves, aquí hay muchísima gente. Estos son como los grupos de Facebook, pero a nivel Telegram. Es decir, vas a tener también los números telefónicos de la gente. Este es de Reddit. Ya sabes que Reddit se ha hecho muy famosa a raíz de lo que hizo con Game Store. Así que, bueno, está muy bien. Yo, como ya estoy unida, pues voy a cancelar todas. Tú eliges uno y te metes. No tiene que ser cripto, puede ser cualquier otro. Pero a mí con cripto me ha ido bastante, bastante bien desde hace un par de años. <risa> Ahora lo voy a decir, pero la llevo usando desde hace un par de años. Ya tienes la fuente de tráfico. ¿Qué sigue? Ofrecerles algo. Para eso yo estoy usando la red CPA Grip, este CPA Grip mi cuenta demo donde no hay nada, donde no trabajo nada estrictamente la uso para hacer tutoriales, no la uso para nada más, no es mi cuenta real donde yo hago mi trabajo de ganar dinero esta es simplemente la cuenta demo que uso para hacer tutoriales, bueno pues ya estamos aquí, tienes dos opciones te vas a las herramientas de monetización, puedes usar Counter Locker, URL Locker Video Locker Walker Walls. En mi caso yo uso Content Lockers. Le voy a dar clic en Content Lockers y voy a hacer un nuevo content. ¿Ves? Aquí están los contents que ya he estado trabajando y lo que vamos a hacer es hacer uno nuevo. ¿Cómo vamos a hacer un nuevo Content Locker? Muy sencillo. Como yo me voy a orientar al nicho de cripto, tú aquí tienes dos opciones. O bien te vas a buscar un PLR. Que sea muy bueno. Ya sabes que hay montones de PLRs. Montonazo para los que les gusta. Como digo montonazo. Y aquí pones Bitcoin eh, PLR. Ahí está. Y en PLR te van a aparecer. New Bitcoin PLR. Cryptocurrency PLR. Bitcoin PLR. Quality Bitcoin. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tú eliges uno. El que tú quieras. Vamos a ver. Tú te lo descargas. Y si lo descargas. El Content Locker tiene que ser. URL file lockers porque te lo vas a descargar perfectamente válido para el ejemplo yo voy a hacer con un sitio web porque un sitio web porque yo ya tengo el material como ya tengo el material pues bueno ya está he usado para este ejemplo system io en system io he hecho una página que es una landing page vil vulgar y dentro de la landing yo puse esto la vamos a dar le voy a, a dar a ver veis es esta que dice, evidentemente quiero capturar la, los correos de la gente que entra o sea que además del content locker me voy a quedar con su correo electrónico, es una maravilla si tú le das seguimiento y minas un NFT ya sabes el non-fungible tokens, que están súper de moda sabrás más acerca del futuro de internet que el 97% del mundo garantizado, no pierdas una sola oportunidad, bla bla bla bla bla no quiero perder oportunidades y cuando le den clic aquí, se van a ir a una oferta que yo tengo especial para el NFT. ¿Cómo minar un NFT? La semana pasada vendí mi primer NFT de mi siguiente libro, Fulanillo de Tal. Y este es el libro. Y luego, dale clic para entrar en el mundo del NFT. ¿Cómo minar un NFT? 1. ¿qué hice? Dos, ¿cómo lo hice? Tres, tutorial paso por paso. Y les explico lo que hice. El NFT, bla, bla, bla, un ejemplo, bla, bla, bla, bla, bla. Primero contraté un artista en Fiverr y me hizo bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. bla. ¿Cómo lo hice? Aquí está el paso a paso de cómo lo hice. Me hice una cuenta en Coinbase, compré 100 dólares de Ethereum, contraté al artista o lo haces tú mismo, configure el Metamask en mi browser, transferí los setters de Coinbase a Metamask, Abrí OpenSea en un link de MetaMask, lo he enlazado. Pagué el fee inicial para la cuenta. Fluctúa dependiendo de los precios del gas. Configuré una colección en OpenSea. Creé un nuevo ETS. Bla, bla, bla. Está perfectamente explicado. Es información valiosa. Es información de valor. No es cualquier tontería de información. Está paso a paso. Luego viene el tutorial paso a paso. Primero, abre una cuenta en MetaMask. Metamask es bla, bla, bla, baja de Metamask aquí, bla, bla, bla. Bueno, clic para el siguiente paso. Ya está mi landing súper chula con información que realmente les va a ser útil, que realmente va a servir para que minen el NFT y yo me pueda quedar con esa información. Y lo que voy a hacer es esta landing, la voy a poner aquí, y esa va a ser la landing que voy a compartir. Landing para hacer el content locker vamos a poner aquí paso 1 unirte a grupos de telegram de tu nicho en mi caso va a ser de cripto o bitcoin también funciona paso 2 tener tener preparado el content blocker en mi caso es una landing page landing page, pero también puede ser un descargable ¿vale? paso 3 vamos a preparar el content locker y aquí vamos a poner una plantilla bonita ¿cómo ponemos una plantilla bonita? en mi caso en mi caso porque estoy haciendo eh, cripto te vas a ir a una página que se llama CPA Grip Templates. No te preocupes, los enlaces aquí abajo. Y en mi caso, ya he buscado esta página que se llama Bitcoin Miner Landing Page. Y esto es lo que voy a usar para hacer mi Content Locker. Si tú ves, viene aquí el código SS. Y abajo viene el código HTML. HTML Code. Voy a copiar el código HTML. ¿Ves? Aquí está. Copiar el código. Ya está copiado. Me voy a mi Content Locker, que en este caso es CPA Grip, aquí. Voy a hacer aquí una pequeña pausa. En realidad no es Content Locker, porque en Content Locker no me va a dejar poner mi plantilla personalizada, sino es en URL File Locker. Y en URL File Locker sí que voy a hacer mi plantilla nueva personalizada. Vamos a crear uno nuevo. Clic. Aceptamos todo. Continuamos. Y aquí, donde dice estilo, voy a poner el CSS que me da mi plantillita. Es el HTML. Voy por el CSS primero. Aquí lo copio, copiamos el CSS, me voy al content, quito todo esto, fuera, pongo el mío, ves, ya está ahí. Luego me voy al HTML, copio lo que me da la página de plantillas, este, copiar, me voy nuevamente a CPA Grip y quito el HTML que tienen, todo, fuera, y pego el que me acaban de dar. Listo. Y Le voy a dar el refresh para el previo. Mira qué bonita, Byte Miner Voy a elegir las ofertas que quiero que haga. Ves las ofertas, contest está bien. Y donde dice lo que es URL, voy a poner esta página. Control C. te lo estoy abreviando. Tú lo harás perfectamente bien. Modificarás esto. Esto hay que modificarlo porque en lugar de poner Byte Miner dirá NFT Miner Y en lugar de free bitcoin daily, pondrá. NFT Miner, por ejemplo. ¿ves? Después de completar. Y ya lo tenemos. Ya está ahí. Todo muy bonito. Ya está. Perfecto. Puedes usar otra plantilla. Pero en este caso, esta plantilla es adecuada. Porque estoy hablando de cripto. No tal cual. Hay que modificarla. ¿Dónde la modificamos? En el HTML. Buscamos exactamente dónde. ¿Ves? Antes de bla bla bla. Todo lo que sean textos. Lo buscamos. Las imágenes se pueden modificar. Ves aquí esta imagen. Control C para ver exactamente cuál es, la voy a poner aquí, es esta. Tú la puedes cambiar y poner la imagen que tú quieras. Es decir, son perfectamente editables estas plantillas si sabes exactamente dónde tocar. Y habitualmente las, las imágenes son estas, se pueden tocar perfectamente. Esto sí que no es una, una imagen, pero no es real. Cuando ponen aquí la dirección del Bitcoin no es real, es, esta página es, es fake. Simplemente está para que la gente... Clique y ya está. Bueno, ya la tenemos. Ya está en general, ya está ahí muy mona. Entonces le vamos a dar a Save. Y esta es nuestra página, Get Links. Esto es lo que vamos a promocionar. Yo voy a poner XML Graph. Este lo voy a copiar. Y este enlace es el que voy a promocionar. Y voy a poner aquí. Enlace a promocionar en grupos de Telegram. Este es el enlace. ¿Cómo lo voy a promocionar? A ver, comunidad, no seis spammers. ¿Cómo lo vais a promocionar? Y aquí va el ingrediente secreto para que no os, no os baneen de los grupos de Telegram. Vais a ir a un sitio web que se llama Answer the Public, que es este. Insisto, abajo tendréis los enlaces. Answer the Public. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, NFT. Que son non-fungible tokens, le vamos a dar a search. Y en search nos van a aparecer 80 preguntas, 56 proposiciones, 40 comparaciones y luego el orden alfabético, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nos vamos a ir a las preguntas, por ejemplo, o a las proposiciones, lo que quieras, las preguntas. Y aquí dice, can, will, where, how, why, what, por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo trabaja el NFT? O este, ¿Cómo funcionan los juegos de NFT? Y cuando le den clic, como acabo de hacerlo ahora, os van a aparecer una serie de noticias. Ahí las tenemos. Y simplemente, o vais a poner esto, lo copiáis y lo pegáis, sin más, o le dais aquí un clic en, en el sitio donde va, que es en este caso Binance Academy, y aquí viene el NFT Gaming Text, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lo copiáis y lo ponéis en un post en los grupos de Telegram. Entonces aquí usamos Answer as de well Public. En, insisto, abajo vais, vais a ver todos los enlaces. Y buscamos Info Relevante. Vamos a publicar tres veces info relevante y el cuarto post, cuarto post, aquí viene nuestro content locker y eso es todo vais a ver cómo os funciona genial podéis hacer otras cosas yo por ejemplo en mi página en la página que estoy promocionando en esta página no solamente tengo esta información de valor que es muy buena, sino que además cuando le den clic aquí, se van a ir a un producto de afiliados que estoy promocionando que está dedicado al mundo del NFT en la parte de juegos. Y además de que yo me gane el dinerito cuando hagan el Content Locker, si llegan y les gusta, que les va a gustar porque es información súper buena, le van a dar clic al siguiente paso, por ejemplo, y van a ir a la oferta que yo les estoy promocionando para que aprendan más sobre el NFT. Bueno, amigos, ¿qué os parece? Maquiavélico, pero funciona de maravilla. Es un poco de trabajo, pero oye, ¿qué cosa que te dé dinero no tiene trabajo? Bueno, pues os he mostrado ya mi fuente de tráfico secreta, que está funcionando muy bien ahora. ¿Cómo promover una oferta de Content Locker? O la podéis usar también para cualquier otra cosa, también para afiliados, también para ofertas de CPA, sin que sea Content Locker, porque la mecánica es la misma, los pasos son los mismos, el proceso es igual. Entonces podéis sacarle muchísimo más jugo del que se ve ahora mismo en este sencillo video. Espero que os haya gustado este sistema, este método nuevo y que lo pongáis en práctica. Aprovechad ahora porque aún se puede. Recordad que en cuanto los métodos o las estrategias las damos a conocer al público en general, al público masivo, se saturan. Aprovechad ahora porque esto es nuevecito. Lo estamos usando muy poquitas personas. Sabemos cómo usarlo muy poquitas personas, pero ahora vosotros también podéis aprovechar este sistema, este método nuevo. Marketer. Me voy a despedir, no sin antes agradecerte el tiempo que has dedicado para ver este video, recordándote que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!